Hola, hola muchachos y muchachas, eh, bienvenidos a esta la clase de matemática. Vamos a hacer una tercera entrega de los conceptos de función inversa. ¿ok? ¿Qué hemos visto en funciones inversas? Hemos visto sobre la notación, sobre procesos inversos, la definición de la función inversa, la notación de funciones, cómo se escribe. Además, hemos visto en un segundo video cómo determinar el criterio de una función inversa paso a paso. ¿Qué vamos a hacer en este? Vamos a ver ejemplos y ejercicios de funciones inversas. Así que vamos con la entrega. En videos anteriores vimos cómo determinar los criterios de la función inversa, pero vamos a ver acá una serie de ejercicios. Por ejemplo, este ejercicio que dice así sea f de x vamos a ver el tipo de notación observemos las diferentes notaciones que tenemos para para funciones f, dos puntos, dominio de f que va hacia r ¿qué significa esto? vamos a ver, utilicemos diagramas de b y lo que dice es lo siguiente esa función que se denomina f va del conjunto a al conjunto b y entonces decimos que df es este dominio, eso es lo que me está diciendo, y r son los elementos del conjunto b, el conjunto de llegada. Tenemos todos los elementos r, todos los números reales, en el segundo conjunto. Esa es la información que me están dando en este momento. ¿Qué más me están diciendo? Bueno, me están dando un criterio, observen acá, me están dando que el criterio, la fórmula de la función es f de x igual a un tercio más x. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están solicitando? Me están diciendo, bueno, determine quién es f a la menos 1. Me están pidiendo el criterio de la inversa. Y además, me están pidiendo quién es f a la menos 1 de 3. Me están pidiendo la imagen de 3, pero de la función inversa, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué tenemos que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer es encontrar el criterio. Primero tenemos así. Tenemos f de x igual a un tercio más... X. Ese es el criterio, y es que vi habíamos visto en un video número 2, en el segundo video, ¿cómo o cuáles son los pasos para determinar esta función? Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es cambiar f de x por y, y vamos a decir así, y es igual entonces a un tercio más x. Como segundo paso tenemos que despejar x, y ese es uno de los procesos quizá que lleva un poquito más de tiempo, pero en este caso tenemos que, observe que un tercio está sumando a x, y entonces lo que necesitamos es trasladar ese un tercio con la operación inversa, como está sumando, el un tercio está positivo, lo voy a trasladar a restar con la operación inversa, entonces tenemos que y menos un tercio es igual a x. Como último paso, o como paso número 4, 3, 4, tenemos que cambiar, intercambiar las letras y por x y x por y. Entonces, ¿cómo queda? Quedaría x menos un tercio es igual a y. Lo que acabamos de encontrar es la función inversa. Ya tenemos la inversa, pero también, bueno, nos están solicitando f a la menos 1 de 3. Bueno, entonces, sabemos entonces que ahora podemos escribir f a la menos 1, que es la forma de denotar la inversa, Igual a x menos un tercio. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, ya tenemos, ya hicimos la primera parte que es encontrar el criterio. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar quién es f de 3, f a la menos 1 de 3. Entonces, tenemos que sustituir acá por x, tenemos que meter un 3 y decir así, en vez de x, 3 y sería 3 menos 1 tercio, entonces 3 menos 1 tercio, vamos a ver, eso lo podemos hacer en nuestras calculadoras, tenemos que 3, yo lo voy a hacer de una forma diferente, voy a decir que eso es igual a 9 tercios menos 1 tercio para que se homogenicen y entonces vamos a tener que eso es igual a 8 tercios, esa sería la imagen de 3, en otras palabras tenemos este diagrama de acá, ¿Verdad? Y tenemos la inversa que sería, vamos a ver, tenemos un diagrama y tenemos la inversa que iría de acá hacia acá. Aquí estaría el 3 y el 3 se relaciona con un tercio. Y aquí estaría F, ¿bien? De A hacia B. Acabamos entonces de encontrar el criterio de la función inversa y además encontramos quién es la imagen de 3, de la función inversa. Muy bien, ese es el primer ejercicio sobre funciones inversas. Veamos otro ejercicio. Veamos este otro ejercicio. Dice, determine la función inversa. Vamos a ver. Dice, determine la función inversa ¿de quién? De la función que va desde el intervalo 0 a más infinito, hasta 2 a más infinito, si el criterio está dado por 2 más x al cuadrado entre 3. Vamos a ver, lo voy a transcribir, lo voy a escribir y decimos así, f de x es igual a 2 más x al cuadrado entre 3. Paso número uno, lo primero que tenemos que hacer es determinar el criterio inverso de esta función. Entonces, primero vamos a cambiar f de x por y. Entonces, 2 más x al cuadrado entre 3. ¿Qué vamos a pasar primero acá? Tenemos que despejar x ahora, ¿no? Y para despejar x, bueno, lo primero que necesito pasar... Es el 2. Recordemos los, las prioridades de las operaciones. Y en este caso tenemos que trabajar en forma inversa. Eso está en la entrega del video número 2. Entonces vamos a pasar este 2 hacia la izquierda. Y entonces va a quedar y menos 2. Es igual a x al cuadrado entre 3. ¿Qué sigue acá? ¿Qué, qué, sigue, eh, qué vamos a trasladar? En este caso sería... El 3, el 3 está dividiendo y pues pasa al lado contrario, al otro lado, a la izquierda, a multiplicar. Multiplicar a todo lo que está al otro lado. Entonces tenemos que, quedaría así, 3 paréntesis, que me indica que ese paréntesis significa que va a multiplicar a todo. Y menos 2, y esto va a ser igual a x al cuadrado. Muy bien, ¿qué me queda? Me queda la potencia. Tengo que trasladar la potencia. ¿Y ¿Cuál es la inversa de la potencia? La inversa de la potencia es la raíz. Por tanto, vamos a hacerlo ahí arriba. Quedaría que 3 paréntesis y menos 2 y saco o pongo la raíz cuadrada. ¿Por qué cuadrada? Porque es una potencia 2 y entonces quedaría igual a x. Acabamos de encontrar la inversa, ya encontramos el criterio inverso de la función que nos dieron? Entonces tenemos que... F... lo voy a escribir acá... F a la menos 1 de X es igual a la raíz cuadrada de 3 por Y menos 2. Y así obtenemos la función inversa. Vamos a ver si tenemos un ejercicio número 3. Un ejercicio número 3. Muy bien. En este caso tenemos una, dice, grafique la función y igual a 2x más 1 y su inversa. Bueno, vamos a tener que hacer una gráfica, vamos a graficar una función. ¿Cuál es la función? f de x, 2x más 1. Es una función lineal y dice, cite tres propiedades de f y su inversa. Muy bien, tenemos que citar tres propiedades de la función y su inversa. Lo primero que vamos a hacer es graficar. ¿Qué vamos a hacer para graficar? Necesitamos... Vamos a hacer una tabla, vamos a utilizar el método tabular. Es decir, que vamos a encontrar... Voy a construir una tabla, vamos a construirla. Entonces... Voy a utilizar una regla. Vamos a buscar una reglita por acá. Y, y por acá hay una regla. Aquí está la regla. Eso para tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces vamos a construir un, un, una, una tabla primero, ¿no? Eso fue lo que mencioné. Vamos a hacer una tabla y esta tabla, pues, eh, va a albergar a por lo menos dos puntos, ¿Okay? dos puntitos por lo menos, Muy bien. ¿Qué tenemos? Acá tenemos los X y aquí vamos a tener los Y. Vamos a pasar así una tablita. Vamos a borrar aquí. Eh, vamos a utilizar dos valores. ¿Cuáles valores vamos a utilizar? Bueno, nosotros podemos buscar dos valores cualesquiera. En este caso no tenemos problemas por buscar cualesquiera valores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo, por ejemplo, utilizar el 1 y el 2. ¿Okay? El 1 y el 2. ¿Y con quién va el 1 y el 2? Si hacemos la sustitución de ese 1 en la función, en la fórmula, es cierto que si tomamos este 1 y lo sustituimos en esta fórmula, ¿cuánto nos da? A ver, hacemos la operación 2 por 1, 2, eh, más 1 me daría 3. Otro valor, el 2. Bueno, hagamos la sustitución. Tomamos el valor x2 y lo sustituimos en la fórmula. Y ese 2 por 2 sería 4, más 1 sería 5. Vamos a ver, observemos ahora entonces, tenemos ya dos puntos, dos pares ordenados. ¿Cuáles serían esos puntos? Puntos o bien, vamos a llamarle pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados? A ver, sería 1,3 con tres, son las parejas, ¿verdad? Ese es 1,3, ese sería un primer punto. Y el otro punto sería 2,5. Esto de la función original, ¿de quién? Estos puntos le pertenecen a f de x. Pero hay una propiedad en las inversas que me dice que yo puedo intercambiar, o más bien intercambio los valores x, y de esos puntos y obtengo... Los puntos de la inversa. Es decir, que los pares ordenados de la inversa serían 3,1 y 5,2. Estos serían los puntos, dos puntos de la función inversa. Y con esto ya puedo graficar la función. Vamos a ver, tratemos de graficarla. Voy a hacerla en otra página. Por acá. Voy a decirle... A esto que se corra. Le vale, voy a decir que se elimine bien. bien. Y voy a construir entonces. Voy a construir entonces una recta por acá. Muy bien, ahí estoy construyendo el plano cartesiano. Recuerden que tenemos los ejes, que los ejes serían el eje X, el eje Y. Y ahora tengo que. Um, eh, hacer una escala. Para ello voy a construir con una regla. Con una regla. Y voy a hacer la escala. Entonces tengo así. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. También tengo la escala negativa. ¿Verdad? Tenemos la escala negativa, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, para acá. Pero también tenemos la escala en el eje Y. Vamos a irnos aquí y a escalar el eje Y. Muy bien. Tenemos entonces menos a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 y 8. Y también hacia abajo están los negativos. 1, 2, 3. Es importante utilizar regla para que el, el gráfico quede lo mejor posible. ¿Okay? Entonces, ahora sí, ya voy a colocar los puntos. ¿Cuáles eran los puntos? 1,3 y 2,5. Lo voy a poner por aquí. 1,3. 1,3. Ah, está muy arriba. Vamos a ver, aquí, 1,3 y el otro era 2,5. Esta es de la función no, eh, original. Vamos a ver, entonces, coloquemos esos puntos. ¿Cómo quedarían esos puntos? El punto sería 1,3. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El punto 1,3, vamos a ver, recuerden que entonces estamos en el origen, caminamos hasta el punto 1, y después hasta 3, hasta arriba acá. Ah, por acá sería el punto, ¿no? Este sería el punto 1,3, aproximadamente. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo punto. ¿Cuál sería el segundo punto? El punto sería... 2,5 ok, entonces estamos en el origen vamos hasta 2 y tenemos que subir hasta por aquí más o menos, 5 ¿verdad? entonces el punto 2,5 va quedando como por acá muy bien y ya puedo construir la recta, porque una recta basta con tener dos puntos para graficarla. Entonces, voy a construir una recta que pasa por esos dos puntos. Y no. ok Esta recta que acabo de construir pasa por esos dos puntos. Esa es la, la función f. Muy bien, esto tiene flechas porque significa que va hasta infinito. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a construir la inversa. ¿Y cuál es la inversa? ¿Cómo sacamos la inversa? Recuerden que estos son los puntos de la función original. Y la inversa entonces sería 3,1. Perdón, 3,1. Y el punto 5,2. Estos serían los puntos de la función inversa. F menos 1. ¿Y cómo los colocamos? Vamos a colocarlos. Recuerden que estamos en el origen siempre. Y vamos a, a colocar el primer punto, 3,1. Entonces, camino hasta 3 y subo un espacio. Ah, muy bien. Entonces tenemos el punto 3,1 está por acá. ¿Verdad? 3,1. Ese es el punto. Y ahora viene el segundo punto que sería 5,2. Entonces, otra vez, estamos en el origen. Caminamos hasta 5 y subimos hasta el punto 2. Y entonces, 5, subimos hasta 2. Y acá estaría el punto del de punto 5,2. Y ahora vamos a construir la línea porque ya podemos construirla. Acá más o menos, esa sería la función inversa vamos a construirla de otro color vamos a construirla de otro color vamos a construirla que sea verde para ver si se logra ver mejor ok ahí está en verde recuerden que eso tiene flechas tiene que tener flechitas porque eso significa que continúa, ¿no? Entonces ya tenemos la función f, la función f a la menos 1 graficada. Me parece que no se ve muy bien, vamos a borrarlo y ponerlo aquí arribita, f a la menos 1. Y entonces una característica, a pesar de que acá no se nota 100%, vamos a construir en rojo una línea que pasa por el centro de ellas, Quizá por la, por la, no se nota por la simetría. Esto pasa exactamente por el centro de los ejes. Esa línea, aunque me quedó un poquito corrida, a esta línea le llamamos la función identidad. Y la función identidad se, se denota como y igual a x. ¿Sí? Se le llama función identidad. ¿Qué pasa con esta función? Que si ustedes observan, se refleja, si ustedes logran doblar, como que si fuese una hoja, la blanca, al doblarla, cae exactamente en la verde. Es un reflejo eh, con el centro, que es ese sería el rojo, que es con la función de identidad. Esa es una propiedad muy interesante y que cumple, se cumple siempre en todas las funciones inversas. Además, observen los puntos. Voy a ponerlos acá, este punto es el reflejo de este punto ok, observen que este punto tiene es, tiene coordenadas 5,2 y el de arriba tiene coordenadas 2,5 esa es una propiedad importante se intercambian de coordenadas entonces por eso pudimos construir muy fácilmente esta porque teníamos ya los puntos dos puntos de la original y poder, para construir la otra nada más basta con intercambiar las coordenadas bueno, vamos a seguir construyendo vamos a seguir en otra entrega, en otro video para que no se nos haga tan largo más construcciones y más información sobre funciones inversas con esto quedamos eh, en estos tres ejercicios, espero que eh, pues avancemos un poquito con lo que significan funciones inversas y algunas propiedades. Recuerden que las funciones inversas son biyectivas. Biyectiva significa inyectiva y sobreyectiva. Si cumple las dos condiciones, pues toda función que cumple esas condiciones tiene inversa. Entonces, además podemos decir, entonces, si una función tiene inversa, es biyectiva automáticamente. Nos vemos la próxima. la pasen bien, vida.